Hola buenas gente de youtube, ¿cómo están? Nosotros aquí el nuevo video de reacción canal Esta vez vamos a reaccionar un nuevo youtube español, pues, bueno, no muy nuevo porque hace años que me pidió que reaccionara a esto, yo soy que bueno, me dio el nombre, pero bueno, me pidió que reaccionara a esto que ni tenía ni idea, ¿no? pero este bueno, es un obviamente, que es la inmortalidad de Don Cancalejo y ok, del canal el canal trivia Bells. a Bellis entonces que lo hizo como hace 12 años, no sé, y bueno, ahora se da su youtuber palo que dura 2 minutos y bueno, me dice que está muy bueno, así que vamos a verlo. Tengo que hallar a Bob Espija. Tú espija. No, <risa> no. ¡Tal vez! Is... Algo de lo que dijo Bob Esponja me dé alguna <risa> pista. No, no, no, no, no. <risa> no. <risa> Cámbiate a Pantene Y notarás. A ah, ver, ah, la puta. <risa> Ok ¡Hola oh, no, Papá uh, uh, esponja! Eh, eh, ¿Qué estás haciendo aquí? Aún estoy vivo uh... Sí, le daré ningún <risa> dólar por esta sombrilla Le perteneció a Rihanna my my my. Esta sombrilla no es de Rihanna Bien, señor cagador Esta gorra dice... Oye, soy puto y me la trajo Ya se la <risa> chuparé <risa> sí, Esta gorra dice... Oye, soy puto y me la trajo <risa> se la <risa> chuparé <risa> por esa gorra ¡Ya estoy listo para negociar! No. <ríe> ¡Esa gorra te hace ver chicas desnudas! ¡No me deja otra opción! Voy a tener que acostarme con ella. No ¡Soy lista de conchas! ¡Soy los Perteneció a un usuario. ¿Quién? Ah. Uh, Jennifer López 510. <risa> no, debió ser el número uno. Número uno en subir <risa> un video. En 2017 me cagaré sobre ti si no lo subes <risa> primero inmediatamente. ¿Ahora mismo? Sí. ¡Vamos, súbete! ¿Qué? Ay, ¡No valen nada! Vemos por colorado que el greco! ¡Es calamar! Aquí se va a un ¿Qué? Aquí se... Ok, sí, me gustó mucho. Ok, dejé el video original de los este en la expresión que van acá, hizo algunos comentarios de que te pasan cuatro años Youtube te ha recomendado esta joya este vídeo está maldito que estaba viendo y después se me trababa el vídeo quién sabe qué y luego el dispositivo se me apagaba también te pasó lo mismo en la computadora wow. se es prueba tu equipo no bueno pasó nada acá. Y bueno. Y bueno, ya reaccionamos a este. También otro usuario vestido llamado Matías, 18 como que Y me pidió que reaccionara a este de Dross, que es 2014, me va a el video. Hace si, 4 años, hace bastante. Y bueno, qué sé yo, vamos a ver cómo lo hace minutos, así que, bueno. No sé si, sabiendo, no ni no creo que no, no sé. Pero bueno, vamos a ver este y... El siguiente video contiene lenguaje la ¿De temática guay? del mismo puede ofender a los internautas más fuertes ¿Sí? sin embargo todo lo expresado aquí no. es broma busco no. ofender y lastimar sí, si aún okay, así sientes que te puedes ofender rer, te aconsejo marcharte ahora mismo e ir a ver cualquier otra cosa, Mierda. recuerda es mejor usar ahora mismo el mouse que el mouse después mouse del... gracias cabeza de huevo bah. Entonces, Alguien me envió 100 vergas Sí ¿A qué está aquí en la cabeza? ahí. ¡No! Bueno ¿Es verdad? La... ¡Esa de huevo! Sí. Amigas y amigos Sean bienvenidas y bienvenidos a uno de los es platillos pre preferidos de la cuerda de coños de madre por es supuesto ¿Qué es coñas de madre ¿Qué es que conforma este canal la puta que los es Dross quiero que me des un consejo no de tu madre hijo de puta Dross es maldito puto bastardo responde cuando una cuando una fuerza choca contra ¿Qué? una fuerza se crea la paradoja de la fuerza, fuerza Tú tienes que entender que una fuerza imparable es por definición también una fija inamovible. Por eso se crea la paradoja anterior mencionada. Fijas, espero que eso te haya sido de ayuda. Cabeza de huevo. ¿Qué cabeza de... ¡Huevo! <risa> ¡Huevo es la gente! Gros, no me mandes a la mierda, por favor. No, no. Pegas un tiro, cabeza de huevo. <risa> Why do some people always have to seek ways to destroy one another? Why don't you go fuck yourself, L L L sp Spanish, please. Coño. Coño. Coño. Coño. Coño. Coño. Coño. Coño. Coño. Coño. Coño. Coño. ¿Qué, por, qué, por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? tiene que haber gente que me hace ese tipo de preguntas? Y lo que es peor, es la primera vez que me la hace Coño, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué coño quieres dejar de masturbarte, huevón? ¿Qué pasa? Cada vez que Yacuna pierdes puntos de mana. ¡Huevón! ¡Ah! ¡Coño! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Huevón! ¡Hola! Oh, no. Se puede llorar oh. en el espacio. O sea, amigo, no se puede llorar en el espacio porque es un vacío absoluto sí, sí. En, el, en el vacío absoluto puedes encontrar sí, sí, sí. los elementos químicos que sustentan la vida y los ojos se te secarían pegándote una patada en el culo sí. te wow. amo yo te ojo oh bueno amigas amigos, esto ha sido todo, espero que la hayan pasado bien, espero que el video les haya bien troll respeta a la audiencia. Sí, y si tu abuela tuviera rueda, troll, fuera una rueda, ahora cuéntame una de vaqueros. Ajá. ¿Cuánto más si ya <risa> llevo dale al público lo que quiere ver, dross... cabeza de huevo huevón, coño eso es cabeza de huevo, culo cabeza de huevo <risa> persona. <risa> ¡Ah, ¡Qué sí, sí, sí. peso antiguo es! ¡Simo! Sí, no. okay. Bueno, ahora, edición, si entiende, bueno, se entiende ese video de hace un montón de años. Y bueno, viste me que a este. Y bueno... Vamos a comentar... Era eh, otro tiempo no capaz da más risa bueno siempre sí, reí un poquito pero no tanto pero así creo que se editaba ese tiempo tampoco ahora se eh... como que ahora se edita más bueno a capaz algunos camar... capaz editan así no Cuando para empezar pero bueno ese tiempo que era lo más avanzado no pero bueno 2014 2013 depende que sí se hace bien los está bastante buena edición y bueno o sea, decente la edición y ok creo que y bueno creo que dej dejaremos acá el vídeo de hoy creo que por lo menos te haya entretenido un poco si de así da una me gusta compartir suscríbete a este canal para más video reacciones como este y así no bueno, sin más que si soy yo soy último y nos vemos en la próxima bye Chao.